Bueno, vamos a ver cómo generar un material con transparencia, es decir, un material con alfa, para eso yo he preparado una escena en la que tengo una base y un plano que está como de pie, Bien, a este plano es al que le voy a aplicar un material con transparencia y ese material va a tener incorporado este mapa de bits, ¿sí? esta imagen, que yo he preparado, la he recortado, la he pegado con fondo transparente y he guardado como PNG. Es decir, es un archivo que tiene 32 BPP de profundidad en bits. Este archivo, si le vemos aquí las eh, propiedades, tiene 441 x 776 píxeles. Entonces, el plano sobre el cual yo lo voy a aplicar tiene exactamente las mismas proporciones para eso lo que yo he hecho es generar un plano con un ancho de 4,41 unidades por 7,76 unidades eso me garantiza que no voy a deformar este mapa de bits cuando lo aplique a través del material muy bien, en esta escena entonces yo ya a mi base le he asignado un material para ahorrar tiempo en el video. También he preparado una cámara y una luz en, en la escena. Vamos a comenzar entonces, voy a volver al modo sólido. Y eh, lo primero que vamos a hacer es crear un material nuevo para este plano. Voy a seleccionar el plano al que le voy a aplicar luego la textura. Voy a crear un material nuevo, le voy a llamar icono y nada más, solamente lo creo y lo tengo asignado. Y voy a cambiar de entorno, en lugar de estar trabajando en default, voy a pasar a trabajar en V-Editing. Bien, aquí me está apareciendo la imagen que yo he usado para el piso, que he configurado pero voy a cargar la nueva imagen entonces desde acá desde este icono en la parte inferior que dice abrir imagen voy a seleccionar desde mi carpeta recordemos que todos los mapas de bits que yo utilice en materiales van a quedar vinculados a blender entonces es importante que siempre los tenga guardados en el mismo lugar y no modifique la ruta de las texturas voy a elegir android bien y aquí se cargó bien ahí tengo mi archivo cargado ahora eh, voy a venir a esta parte de la interfaz voy a elegir modo edición y aquí me apareció el menú maya entonces voy a decirle desplegar v y luego desplegar Bien, vemos que aquí ya aparece aplicado el material pero eh, no viene aplicado. Y en esta sección de la pantalla me ha aparecido este icono con forma de cuadrado y bordes anaranjados. Voy a editar este icono y para eso, teniéndolo seleccionado, si lo hubiera deseleccionado, vuelvo a apretar la tecla A del teclado hasta que se seleccione todo y voy a escalarlo en el sentido de las I. Para eso voy a usar el, el atajo de teclado. S y. Bien, y eso me permite escalarlo en la C. Ahora lo voy a mover con el atajo de teclado G. Bien, y parece que me pasé en el escalado, entonces lo voy a volver a escalar S I, y lo voy a achicar hasta que quede exactamente desde la antenita al pie. Ahí es como yo quiero que se aplique este icono en mi objeto bien cuando está tal cual nosotros queremos voy a volver aquí al modo objeto y voy a pasar nuevamente a mi entorno por defecto bien ahora si yo eh, muestro aquí todavía no se va a ver si le doy procesado no se va a ver porque me falta un paso voy a volver al modo sólido que es venir al material ¿sí? y ajustar algunos parámetros en transparencia del material voy a tildarlo y donde dice alfa le voy a dar valor 0, bien y voy a seguir hacia abajo y en opciones del material voy a elegir texturas de caras y alfa de texturas de caras bien si yo ahora eh, activo el procesado ya si sí se ve el material y desaparecieron las partes eh, que ocupaba el canal alfa no obstante, fíjense que la sombra que está arrojando no es la del muñequito sino que está arrojando la sombra del plano entonces voy a continuar y aquí donde dice sombra voy a destildar modelar para que no arroje sombras bien y ahora puedo mejorar la iluminación de esta escena con eh, una iluminación de entorno, por ejemplo aplicándole una oclusión ambiental ¿sí? ahí se ve la base y se ve el muñequito apoyado en la base y tengo cierto margen de maniobras para hacer alguna animación de cámara sin que se note que se trata de un plano ¿sí? todavía tengo cierto margen de maniobra. si lo veo con mi cámara ahí lo tengo y podría incluso hacer un zoom como animación de cámara y eh, no se notaría o se notaría muy poco que no se trata de un volumen sino de un objeto plano con un material con transparencia